La Oficina de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial Duarte aplazó este miércoles el conocimiento de medida de coerción contra Miguel Manuel Hidalgo alias Maga, presunto implicado en la muerte del abogado Cristian González, durante hecho registrado en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Mientras era conducido luego del aplazamiento a la cárcel preventiva del Palacio de Justicia, al ser cuestionado, reiteró su inocencia, asegurando que pretenden hacerle daño. ¿Por lo... no entiendes que te están vinculando a ti? No, no sé por qué me están vinculando. Yo sé que eso es para hacerme un daño a mi paísón. Pero yo tengo testigos que soy inocente de este caso, que estaba en Los Maestros, frente a mi casa en un juego de domino. Eso es lo que tengo para decir. Pero soy inocente de este caso. Porque la misma esposa del de, de muerto dice que fue la policía que lo mató. La policía para limpiarse. Para limpieza la policía quiere buscar un culpable, sea quien sea. A mí no me han hecho parafina, a mí no me han hecho nada. A mí no se me investigó, me, me entregué, me metí en una ceda y de ahí me sacó. Recordamos que el abogado Cristian González falleció luego de permanecer varios días en cuidados intensivos. Tras recibir impacto de bala en la cabeza durante hecho registrado el domingo 11 de agosto previo al llamado a huelga en este municipio. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulini.